Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Educa. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos agregar o cómo podemos crear una pregunta de tipo elección múltiple pero con una única respuesta válida. Entonces nos vamos hasta crear una pregunta, nos vamos a seleccionar en este caso respuestas de opción múltiple y le damos en agregar acuérdense que el nombre de la pregunta solamente nosotros lo vamos a ver entonces le vamos a poner pregunta número 5 en este caso del módulo 1 y esta pregunta está relacionada con la configuración del editor en Educa entonces le pongo eso, esa información acá para yo poder visualizarla como docente entonces el enunciado de la pregunta sería la siguiente en educa el usuario puede seleccionar el editor de su preferencia de las opciones que aparecen a continuación cuál es el editor que no corresponde entonces esa es la pregunta esto va a tener un peso de 10 puntos en este caso y acá vamos a indicarle que en el, va a tener en este caso una única respuesta vamos a barajar esta respuesta y vamos a utilizar por ejemplo este formato ¿sí? de numerar las elecciones 1, 2, 3 la elección 1 en este caso es HTML ato que es, es el editor predeterminado en este caso de EDUCA y que eh, inclusive hubo preguntas en el foro sobre este editor en la semana porque eh, no se podía trabajar muy bien con eh, en este caso con para poner colores a las letras, por ejemplo, o para insertar videos también. Entonces, eh, la, la elección 2 es la, la, el, el tipo de editor que yo suelo utilizar en este caso. ¿sí? Fíjense que algo muy importante acá, si esta no es la respuesta correcta, acuérdense de que es una única respuesta Sí, es una única respuesta la que vale acá entonces esto lo dejo en ninguno este tampoco va a tener ningún valor y este HTML Wix en este caso es un editor que no utiliza nuestra plataforma es un editor de HTML también pero en este caso esta es la respuesta y esta es la respuesta que tiene que tener un valor de 100% una vez que nosotros tengamos ya definido esto Fíjense que no importa que hayan otras elecciones porque solamente tres va a aparecer ahí. Le damos en guardar cambios y regresar al curso. Entonces, eh, perdón, regresar al banco de preguntas que sería en este caso, ¿sí? Dentro del curso, obviamente. Y como siempre, tenemos que testear esto. Nos vamos hasta vista previa sí y vamos a probar voy a probar de que el, el que no corresponde está en sí voy a enviar la respuesta y ahí me tiene que indicar que esto es la respuesta incorrecta, ¿se acuerdan? Que esta es la respuesta incorrecta y me marca ya esto, que esta es una respuesta incorrecta. Entonces, uno como docente también va comprobando los resultados que van a obtener sus alumnos. Bien amigos, si te gustó el video, pulgar arriba, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.